Sobre el impasse que ha generado la oposición a extracción de materiales de la mina ubicada en la comunidad de Naranjo Dulce, en esta ciudad material que estaba siendo utilizado por la alcaldía para el acondicionamiento de carreteras y caminos vecinales en este municipio de San Francisco de Macorís, el encargado de la Oficina de Medio Ambiente del Cabildo, Ingeniero Jul Mureña, explicó que la extracción del material podría perjudicar el caudal. Bueno, claro que sí. Cuando hay corte de minas, se produce un fraccionamiento de lo que es el ecosistema que ahí existe y en este caso la mina Naranjo Dulce en la parte de atrás y lateral eh, norte hay un nacimiento, hay un cauce de agua. Si se hacen cortes, desmedidos, sin estudios previos esto puede provocar que el agua que fluye por ese sendero deje de fluir. Y también o se disminuye En corte de mina generalmente la parte vegetal se quita también Lo que quiere decir que no hay cobertura forestal El funcionario dijo que luego de una visita en la zona Llegó a la conclusión de que no es conveniente el uso de esa mina Nos trasladamos al lugar, vimos que hay nacimiento de agua en la parte lateral En la parte de atrás de la mina Y consideramos, consideramos que no era factible eh, el corte de minas en, en ese punto porque iba a perjudicar el nacimiento de agua. Y lo más importante es cuidar el agua. Mientras no haya un estudio profundo, ecológico, medioambiental de eso, lo mejor es no usar esa mina. Joan Cordero NTN, su noticiero regional.